No creerlo, este terrorátido me ataca, incluyendo el ¿Qué que se hace en el ahogar a la casa? ¿Qué dices pájaro? ¡Ay pájaro estúpido! Oh. ¡Qué feo! ¡Una cocurallita! ¿Te perdiste algo? Oh. ¡Nah! El pájaro se fue Abuela, puta Te encuentres a tus padres. ¡Piu! Se fue. ¿Ah? Qué bien. Ahora todo lo desastre quiero de charco. Lo voy a caminar con mucho cuidado. No puedo creerlo. Preparaste una ensalada mixta. ¿Motu? La receta de mi abuela. Ah. ¡Es tuya! ¡Un girasol! Creí que habían desaparecido con la helada. Sí, pero no. ¡Ay! ¡No puedo creer que haya ensuciado mis patitas. Definitivamente hoy no es mi día. Dime, ¿alguna vez te ha pasado? ¡Ay, mira! ¡Se pegó! ¡Los cabezones! Tienen pequeñísimos cerebros, ¿lo sabían? Es la verdad, no se ofendan. Seguro no saben de lo que les hablo. ¡Oh! ¡Qué veo. Oh. ¡Un girasol! Debe ser el último que queda ¿Bruno? No hagas pilis ¡Arruinó nuestra ensalada! ¡Ay! Eh, no fue mi intención Ustedes Yo, no, ¡Ay! Esperen, esperen No me miren con esos ojos ¿Qué es esto? ¡Piñas! ¡Uy! ¡Miren! Estos son mis favoritas ¡Preciosas! ¡Ay! ¡Están! ¡Buenísimas! Pero no me dejé comer solo, arriba, abajo, arriba, abajo, deliciosas ¡Un provecho! ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye! Ay. ¡Ay! No le digas que estoy aquí ¡Ay! ¡Querían vestirlo a toda velocidad! ¡Descuidame! Nos divertiremos con él no sé qué es embestir, pero me va a doler. Déjame en paz. Quiere llorar, quiere llorar. Ven, tonamemos era la piñata pelado. No debemos daño. Enano, si no te matan hoy, te matarán mañana. Prefiero que sea pasado mañana. Escúchate, romperé el cuello para que no sufras. ¿Qué te parece? Pues creo que los cabezones sean vegetarianos. ¡Ah! ¡Tú sí sabes! ¡Cállate! ¿Quién dijo que se nos antoja comerlo? ¡Lo quiero desnucar! ¡Sí, rápido, muévete! ¿Saben algo? Oro los que matan por placer. Díselo a un animal que le interese. A mí sí me interesa. Está bien, escuchen. Si atraviesan esas arenas movedizas, oh. podrán llevarse al enano. ¡Ya lo escucharon, tontos! Si dan un paso, ¡se hunden! Era mentira. Sí, era mentira. ¡Al ataque! Un Sol! qué ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Qué ojos tan bonitos tienes! ¡Sí me en mi cabeza! Oigan, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Pierce, ¿y no soy tu amigo? ¿Pierce? Oye, ¿vengué a ayudar a buscar a mis hermanos? Sí, claro, súbete a mi espalda y disfruta el viaje. ¿En serio? No. Por favor, Pierce. Tení que confiar en mí. Mis hermanos están en peligro. Desaparecido, como sea, tiene que ayudarme. Está bien, te ayudaré a llevarlo a su rebaño, pero prométeme que después me dejarás en paz. Está bien, está bien, dejaránme de en paz. Oye, pensé que eras un pterodáctilo. No soy pterodáctilo, soy Timofodón. Mi nombre es Pril Estoy en Jurásico Pero llegó ahora en el Cretácico Pues, yo soy el Triásico Me llamo halo Pues, ¿tú perdiste a tu familia? ¡Tú te lo pierdes! ¡Ahí te ves! ¡Oye, Halo, ¿Los paquis lo van a pegar? ¿O golpear a lo que sea? ¿Cómo? ¿Qué te estás hablando? ¡Oye, el dinosaurio mortal! Te pondremos el cuerno encima! ¡Ay! Sí. ¡Ay! los cabezones